¿Qué ustedes se ríen ahí, los, los muchachos que están aquí? riéndose ahí. Bueno, como hoy es el lunes y, y ya el domingo son las elecciones, hay que hablar de política. Yo dije hace unos días aquí, hice una denuncia que me llegaba de, a, a lo interno del PRM, porque tengo amigos ahí, tengo fuentes ahí, de que un diputado de la provincia de Duarte estaba llamando y presionando a votar, a que, la gente vot a que los militantes de ese partido votaran por él porque supuestamente él es el que tiene la batuta de los empleos le pregunté a un compañero y dijo que eso era campaña pues ayer me llegó este video de ese candidato a diputado José Luis Rodríguez que hace la denuncia de manera pública en un evento donde él dice que no es verdad que aquel diputado que está llamando a votar por él porque él tiene los votos, que eso es una mentira del diablo vamos a escuchar ese cortecito para que vean si nosotros manejamos información lo dije hace varios días aquí Vamos a escucharlo. Que quien no esté conformado... Eso lo dijo el candidato del PRM, candidato a diputado, en una actividad donde se está acusando, y yo quisiera que Olmedo responda a eso, se le está acusando a él de manera particular a Olmedo Cava de ser, eh, de estar llamando a votar por él porque supuestamente él es el que está pegado con Luis Abinader y es el que tiene los votos. Eso ha, eso ha provocado ciertas fricciones a lo interno de la candidatura eh, o, o de, la, de la contienda electoral entre los otros eh, diputados. No lo digo yo, lo dijo José Luis Rodríguez, que ustedes lo acaban de escuchar ahí, lo dije hace unos días, aquí en este programa yo dije, dije esa denuncia y como le mandé a preguntar a Almedo, y, y bueno, y que no, que eso es un discurso de campaña, le traje ese video que me pasaron, mis fuentes que están dentro del PRM, ¿verdad? Y ahí les lo estoy presentando. Atención, Olmedo, sería bueno que antes del jueves usted responda a esta denuncia donde se le acusa de que usted está supuestamente amenazando a los, a, a los compañeros que el que no vote por usted. Eso es en, eso es en, en voz de, de, de sus propios eh, seguidores, eh, de que el que no vote por usted no va, no va a conseguir empleo en, el gobierno de, en un posible gobierno de Luis Abinader. Cambiando radicalmente de tema, yo quiero, señores, advertir a la gente que hace comunicación. Tenemos que tener cuidado al momento de decir algo, al momento de compartir algo. Yo siempre digo aquí que lo que yo digo, someto a cualquiera a que me desmienta, porque lo primero que yo hago es informarme antes de sentarme aquí. Y por eso reto a cualquiera que me desmienta de los datos que yo doy o de las informaciones que yo doy. Otra cosa es la opinión. Porque a veces uno opina sobre algo, otra cosa es muy diferente, es una, una información. ¿Qué pasa? El, la pasada semana, incluso aquí en este programa se hizo, gente que le dio cabida a un video donde Gonzalo Castillo decía que con artimaña 10 votos y con eso ganamos las elecciones incluyendo periodistas de la capital, de la, de la categoría de Uchi Lora y otros periodistas, de que dio una supuesta, de un supuesto fraude. Vamos a escuchar el video, el que publicaron primero y luego el segundo. Vamos a ver. Con altimaña, 10 votos por mesa, son 175 mil votos. Ahí está la victoria nuestra. La tenemos, pero no podemos dejar de escapar de la... Ahí ustedes oyen que él dice con artimaña 10 votos por mesa y con eso ganamos las elecciones. Pero ¿qué resulta? Que ese video lo cortaron. Vamos a ver el original y luego venimos con el fuego a esos periodistas que se prestaron a esa charlatanería. Vamos a verlo. Y tienen que tener la valentía para defender ese voto. Y cuidado que no se pongan y que manduren un voto aquí y un voto allá. Porque son 17.500 mesas electorales. Y si no anulan no anula, con artimaña 10 votos por mesa, son 175 mil votos. Ahí está la victoria nuestra. La tenemos, pero no podemos dejar de escapar de las manos. la realidad, muchachos? Apuesten a mí cuando yo le digo las cosas. Fíjense ustedes que él dice, si no anulan con artimaña 10 votos por mesa, son tantos. Y con eso ganamos las elecciones, por eso hay que defenderlo Qué diferente a lo que compartieron. Vámonos, Israel, con los tweets que subieron los periodistas de gran trayectoria en la República Dominicana. Miren ahí a Ramón eh, Núñez, Ramírez de la capital, anunciando el fraude. No, no, no investigó. Publicó lo que le mandaron. Pero vamos a ver qué dice Uchi. Señores Uchi, miren cómo hace Uchi. ¿Cómo? O sea, dándole cabida a eso. Pero por Dios, ¿y a dónde es que vamos a caer con esta política? Pero seguimos con los demás tweets. Miren a Manuel Esqueda Guerrero, que es el único al que yo considero un caballero, ya después de todo esto. Miren lo que dice Manuel Esquia Guerrero, porque él hizo un comentario eh, acabando con Gonzalo por eso. Dice él: Me pareció muy grave que un candidato hablara de conseguir votos con artimañas, y por eso hice el comentario. Al ver el video completo, ese Manuel Esquia Guerrero, de la gente de edad, eh, eh, llegado al PRM. Confirmo que el mismo fue editado. Yo creo que él no está ni en política. Ya. Pero es de esa de esa, sí, pasión. Sí, es de esa Dice él, repruebo este método y le pido disculpas al señor... Castillo, o sea, a Gonzalo, se disculpó con Gonzalo, pero yo no he escuchado a Uchi y Lora disculparse, ni a esas otras personas oh, que compartieron, no oh, lo he escuchado, incluyendo y por eso se lo advierto siempre a los compañeros los aquí, yo no he escuchado a nadie disculparse aquí en este programa Oye, también, porque también se hicieron eco de esa vaina algunos, son, algunos. Esos son los y, y por eso no, yo voy a buscar el video más fácil, si sí, yo busco el video y, y se lo presento aquí lo que pasa es que debemos ser honestos, cuando una gente dice algo que no es Caramba, y, y luego aparece la información real Tiene él mismo que ser responsable Y retractarse Porque no podemos venir aquí a engañar al público Yo se lo voy advirtiendo Y por eso reto a cualquiera Que lo que yo diga me lo desmienta Vamos a ver A propósito de, de, de cómo se ha contaminado la, la, la comunicación A nuestro amigo Marino Zapete Que ayer Me, me sorprendió una fotografía de él eh, Si podemos seguir con los lo, lo tweets muchachos La... la, la esto fue Ramón Flores de aquí, que dice con artimaña 10 votos por mesa Ramón Flores, de Alianza País te equivocaste, te, te, te corresponde ahora pedir excusa ¿lo ve? que no se puede hablar, eh, era... Y mira lo que hizo Uchi Lo obligaron Y dijo Lo reproduzco con mucho gusto Porque la gente Le, le, le restregó en la cara Mira el video completo pero, Infórmate primero Pero no pidió disculpas No pidió disculpas pero, Lo que hizo fue que lo reprodujo Y así no Uchi Tenemos que ser sinceros y cuando, este me, país. y cuando nos equivocamos Tenemos que ser humildes Y admitir la falta Seguimos Bien. con lo de Irene. Mira lo que pone ahí Marino Zapete Para terminar Dice Manilo, Danilo Medina No tiene límites Y él Está compartiendo ahí lo que dice el PRM Que algo de un camión Que yo tampoco me hago eco de eso eh, era, era falso Pero tú no lo haces, tú no lo hiciste con Gonzalo Tú no dijiste que era falso ese video Vamos a, más, más adelante Para explicar Dice que hay que ser rastrero para a, querer atribuir La bajeza eh, En a la cuestión otros. del camión Se Suya a, a los otros al PRM, sí. Y vamos al último Vamos al último Miren a, miren a Marino Zapete Guarden esa foto para la historia. Dice, basta ya de robo y desvergüenza. ¡Se van! ¡Ay, Marino! ¡Ay, Marino, no debiste hacerlo! ¿Tú sabes por qué? Porque te has vendido como un periodista independiente. Y cuando te metes a eso, te estás sumando a un partido. ¿Sabe sabes por qué? Porque ese es el eslogan del PRM. Guarden esa fotografía. Para luego, cuando si el PRM llega al poder y mete la pata, Tú vas a estar dentro de ese grupo también, Marino, porque lo promoviste. Gracias a Yerjan la Antigua. Señores, vamos a.